Esta película es un espectáculo visual que juega con nuestras expectativas al mismo tiempo que tiene una crítica social. Se llama Nope y es lo más reciente de Jordan Peele. La trama involucra un par de hermanos que administran un rancho y un día presencian algo siniestro en el cielo, mientras su vecino, el dueño de un parque temático, intenta sacar provecho económico de un misterioso fenómeno. Pero Nope no es lo que creen que es. La promocionan como una película de horror, pero en realidad es más misterio de ciencia ficción y thriller que otra cosa. Por otra parte, y sin entrar en spoilers, puedo decirles que Nope me recordó a una película de Steven Spielberg más que una del mismo pil. pero algo que el director no no abandona es la crítica social, desde que salí de la sala he estado pensando en una secuencia recurrente en la película que involucra a un animal. Creo esta existe para mostrar que hay animales que no se pueden domesticar y también la obsesión de muchos es monetizar todo, en convertir cada evento en el mayor espectáculo posible, incluso arriesgando su vida por la toma o el show imposible. Nope está disponible en cines y es la mejor manera de verla, en la pantalla más grande posible. Es cierto que se demoran a arrancar, pero una vez lo hace te mantendrá al borde del asiento, es muy entretenida, le doy 4 estrellas de 5.